Check the mic and make sure it sound right, boys. Bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Yo soy Aldebarán y ya les había platicado que de pronto voy a estar aquí con ustedes acompañándolos. Soy el socio de Ricardo y vamos a estar involucrados también en la parte de la locución de los videos de vez en cuando. Hoy les vamos a hablar, estilócratas, de un personaje que nos encanta, a Ricardo, a, a Ricardo y a mí, pero que también muchos de ustedes nos han pedido que abordemos. Se trata de Alfie Salomons. Él es un personaje de la serie Peaky Blinders, que seguramente conocen, y que a Ricardo y a mí nos encanta. Alfie Salomons, como ustedes saben, es un personaje muy potente, es el enemigo de Tommy Shelby. Para hacer este video investigamos en algunos blogs y muchas páginas, así que pongan atención, porque aquí van a encontrar resumido lo que en muchos lugares se ha dicho de este personaje. Alfie Salomons es un personaje elegante, gentil, agradable y respetuoso, pero lo que lo define es que inspira respeto de inmediato. Su personalidad es imponente, es una persona que no se deja pisar por nadie sin importar su cargo ni la amenaza que pueda representar. Aunque muchos creen que es alguien violento e impredecible, en realidad Alfie es inteligente y calculador. Es un maestro negociador que usa sus arrebatos violentos y un lenguaje confuso para intimidar y dominar a todos los que lo rodean. Presta atención en los rasgos que te vamos a compartir de Alfie Salomon porque algunos de ellos los puedes imitar para ganar seguridad de manera inmediata y para imponer respeto. Alfie Salomon siempre está buscando atención y poder, ama hacer entradas únicas y discursos que no son nada superficiales. Es una persona dura que no confía más que en su perro y este es uno de sus primeros rasgos psicológicos clave. ¿Por qué es así Alfie Salomon? Quizá es porque alguna vez lo traicionaron. Quizá porque no tuvo una figura de apego en la infancia, pero el punto es que Alfie no confía en los demás. Otro rasgo aparentemente contradictorio es que las personas confían en él. Yo creo que no confían en mí, Tommy. Eres el único joyero en el que confío en Londres. Sí, confianza, sí. Tendré Entonces, ¿cómo logra que los demás confíen en él a pesar de que él no confía en los demás? Este es precisamente su talento y encanto. Y la respuesta es simple: porque todos lo respetan. Si quieres saber cómo tener una personalidad como la de Alfie Salomons, quédate a ver este video. Vas a encontrar 5 consejos que pueden ayudarte a inspirar respeto de inmediato. Número 1. Mantén la calma en situaciones complicadas. La regla de los 3 segundos. La mayoría de las personas pierden el control rápido en situaciones estresantes, sin medir el verdadero contexto de lo que están diciendo. Con solo esto corres el riesgo de parecer frenético y fuera de control. Pero compara a Alfie. Incluso cuando Tommy Shelby súbitamente lo amenaza con un arma, no pierde la compostura. Al contrario, se queda reflexionando unos segundos y toma la palabra como si nada sucediera. Excluiste un hombre de la lista. ¿En serio? Sí. Lo mismo sucede cuando Tommy le dice que puso una granada en su negocio. No pierde la compostura y encima reprime a quien lo hace. No estamos sugiriendo que debas imitar sus reacciones solo que pongas atención en cómo no pierde la calma. One hundred one. You lying, mate. Hollywood is safe. Jesus Christ, Alfie, he tied his f**king lace. I saw him. Look, he planted a grenade. I know he did. Alfie is Tommy f**k Shelby. You behave like a f**k child. Por eso no perder la calma en situaciones de alta presión es una es una forma rápida de inspirar respeto específicamente durante una discusión. ¿Cómo lograrlo? Vuelve esta regla en tu sistema. Respira, cuenta 3 segundos y luego responde. Esto te va a dar tiempo para reaccionar inteligentemente. No pienses que debes reaccionar rápido con otras personas. No tiene por qué ser así. Y si no esperas unos segundos, es posible que reacciones de un modo equivocado. Punto número 2. Utilizar el lenguaje a tu favor. ¿Has notado los discursos de entrada de Alfie? a veces son difíciles de seguir pero no son en absoluto superficiales Muy bien, el asunto con el ron y la ginebra es que la ginebra te lleva a la melancolía mientras que el ron incita a la violencia y también te libera de tu falta de confianza y por lo que he escuchado tal vez necesites más ron que un poco de ginebra Si el personaje fuera real, quizá los hubiera tenido ensayados listos para usarse en momentos precisos Alfi los usa porque le ayudan a aturdir a quien los escucha, que apenas si pueden seguirlo. Y si alguien consiguiera hacerlo, se sorprendería por su contenido. El punto importante aquí es que Alfi utiliza su poder retórico para dominar la conversación y mantenerse empoderado. También le permite convencer a otros, así como extraer información importante de los demás al tiempo que esconde sus intenciones verdaderas. Si no eres alguien especialmente versado o elocuente y quieres parecerte a Alfi, no te preocupes. Solo intenta siempre responder una pregunta con otra o termina tus intervenciones con preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son preguntas que sirven para afirmar tu punto o idea. Si puedes ser irónico, todavía sería mucho mejor. Y si logras ser irónico en temas delicados o serios, habrás logrado imitar el uso del lenguaje de Alfie. Carajo, ¿Cómo huele a cerdo aquí o no? Punto número 3. No te comprometas con nadie. No te comprometas con ningún lado o causa, no seas un fervoroso defensor de izquierda o derecha, más bien mantén tu independencia. De esta manera te conviertes en una persona dominante. Esta es la primera estrategia que usa Alfie para llegar a ser tan poderoso. A pesar de que puede hacer diferentes negocios, siempre mantiene su independencia interior. La lección que parece dar es que cuando te apresuras a ayudar a los demás tiendes a ganar muy poco respeto de la gente en el proceso porque demuestras que tu ayuda es fácil de conseguir. En cambio, si das un paso atrás, de pronto podrás darte cuenta que hay mucha gente que quiere trabajar para ti. Estilócrata, presta atención a las personas exitosas que te rodean. Te garantizamos que ellos se comportan de este modo. Señor Shelby, vine a hablar de la pelea. ¿Es Tome, cuando aparece un gitano peinado así tienes que preguntarte, cometí un error. ¿Quién carajos eres? ¿Quién carajos soy yo? ¿Quién carajos es? 4. No pierdas el contacto visual. Eso no quiere decir que necesariamente quieras problemas o pretendas crear más tensión. Más bien, es una manera de hacer más claro tu punto y demostrar que no te arrepientes. Si quieres aliviar la tensión, puedes mirar a otro lado, hacia donde está otra persona, por ejemplo, y luego puedes regresar la mirada. Si quieres hacer más grande la tensión, entonces sostén la mirada lo que no debes hacer por ningún motivo es mirar hacia abajo, pues eso denota miedo. Sí, mi madre. Su gente, señor, persiguió a mi mamá con perros a través de la nieve. Sí. Pero hoy es un día de perdón, ¿cierto? Cinco. No dejes que otras personas dirijan tu atención. Cuando Alfie se encuentra con Luca, el capo que tiene más poder que él, Alfie no se deja intimidar. Y esto lo logra evitando la mirada de las personas que buscan su atención. Quienes fuimos bendecidos con el don de la visión, dice que... Pasemos al menos media hora de nuestro día con los ojos cerrados para que podamos comprender un poco mejor la... la oscuridad y así... E incrementemos nuestras donaciones y eso... ¿Qué hora es? Así que no importa si estás con una persona más poderosa que tú. Tú solo debes mirar a quien deseas prestar atención en el momento que decidas hacerlo. Por ejemplo, si estás platicando con una persona y otra persona interrumpe a la primera mientras habla... ...no veas a quien interrumpe. No lo hagas sino hasta que la persona interrumpida termina su idea. Eso deja claro que tu atención es algo preciado para ti. Y que, y que tú estás consciente de a quién decides dársela. Punto número 6. Utiliza a las personas para servir a tu propio propósito. Utilizar a la gente suena como algo no ético, pero a veces puedes hacerlo de modo amigable. Incluso puedes conseguir amigos en el proceso. Lo que hace Alfie en este rubro es que siempre tiene claro que los negocios están por encima de las amistades, pero en el camino a conseguir sus propósitos logra congraciarse con las personas. Por eso es que Alfie siempre consigue que las personas lo ayuden. Esto lo hace cautivándolos y enseñándoles por qué él, Alfie Salomons, es, el me es la mejor opción para que los otros también consigan sus objetivos. 7. No te disculpes si no sientes culpa. Y también quiero que sepas que he pedido disculpas a través de mi Dios por abusar de ese día sagrado para hacer que te golpearan y arrestaran. Eso hice. Además, quiero extenderte mis más sinceras disculpas personalmente. Esto no quiere decir que no reconozcas tus errores. Alfie lo hace, pero solo pide perdón cuando siente culpa. Este personaje inspira respeto porque incluso es honesto a pesar de que su honestidad pueda llevarlo a una situación incómoda o fatal. Eso lo puede soportar. Lo que no parece poder soportar es que lo incriminen por algo que no cometió. Seguramente has estado en esta situación. ¿Tú qué haces? ¿Pides perdón incluso cuando no tienes la culpa? Si es así, eres como muchas personas. Muchas personas van por la vida disculpándose solo para simpatizar o para no crear más problemas. Puede ser una buena opción, pero no es el estilo de Alfie. Si quieres tener una personalidad parecida a la de Alfie Salomons e inspirar respeto de manera inmediata, entonces no lo hagas. ¿Por qué? Porque si lo haces, por ejemplo, con alguien con quien vas a entablar una relación social o laboral o, o romántica a largo plazo. Esta persona puede pisotearte eventualmente, sabiendo que eres una persona que acepta los errores de los demás solo por temor al conflicto. Por otro lado, aceptar tus verdaderos errores cuando te equivocaste no solo es honesto, también te hace ver confiado y seguro. Así que hazlo. Amigo Estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos a la próxima.